Hola, ¿cómo están? Les habla Andrés y hoy vamos a ver cómo enlazar todas las posiciones de una escala. La clave de esto es empezar a enlazarlo solo por la primera y segunda cuerda, ganando de una posición a la vez. Empezamos por la posición 1 y agarramos solo las dos cuerdas de abajo. Sumamos la posición 2 Y volvemos a usar cuerda 1 y cuerda 2. Y ahora sumamos los dibujos de las dos posiciones. Le agrego la quinta bemol. Veamos cómo suena todo esto. jugar con este dibujo el tiempo que nos tome asimilarlo y recién ahí incorporamos una posición nueva sumemos ahora la posición 3 el dibujo que queda es este escuchemos ahora cómo suena con esta posición importante es no tocarlo mecánicamente, sino ir buscando melodías. Sumemos ahora, para el ejemplo, la posición 4. Y por último, posición 5. Escuchemos ahora cómo suena con esta posición. que tenemos todas las posiciones en estas dos cuerdas, podemos sumarle por ejemplo la tercera cuerda, o sexta, quinta y cuarta, o quinta, cuarta y tercera, y buscar combinaciones que nos sirvan para el estilo o nuestro propio toque. Si les gustó la clase me pueden seguir en Facebook o en Youtube y nos vemos la que viene.